La representación del diablo es la imagen del opuesto, de la oscuridad, de lo maligno. En esta idea podemos entender también entonces que su rostro o la forma puede variar de acuerdo a cada cultura, por ejemplo para los mayas en el inframundo el Xibalba existían criaturas oscuras que tenían una morfología parecida a la de un murciélago, muy diferente a la criatura con cuernos, cola y patas de cabra que conocemos de la Edad Media. Y es porque los mayas en esta parte del planeta concebían a estos seres del inframundo de una forma diferente. Para los aztecas, sin embargo, el inframundo era diferente, era una serie de pasos de desfragmentación. Así como el sol cae todas las tardes hacia las fauces de la tierra, los mexicas descendían al inframundo para pasar una serie de sucesos, entre ellos el castigo, muy similar a lo que se escribió en el infierno de Dante. Sin embargo, acá no había un diablo quien los torturara o castigara, sino que los amos y señores de aquel lugar era Mictantecutli cutli y Migdekasíguer. La representación del diablo como un monstruo en realidad es una concepción abominable que ha quedado en el imaginario social desde la Edad Media y que recordamos o pensamos con pavor. Aquel ser con patas de cabra y cuernos nos remite a una creación impura, prohibida. Y es que tan solo decir el nombre del diablo nos produce peligro porque según las leyendas pudiera estar escuchándonos. Hablando sobre esta idea de la representación monstruosa de la maldad en México la conocimos de una forma muy diferente, la de un charro negro. Se dice que este ser era el mismísimo diablo y se le aparecía a aquellas personas que habían caído en pecado para castigarlas, pero también a los nobles para hacerlos caer en la tentación. Es decir, cumplía con sus dos formas, la de castigador y la de tentar a aquellos para caer en el pecado. Si pensamos de dónde proviene la imagen es completamente lógico pensar en aquellos españoles que dominaron y conquistaron las tierras mexicanas y esclavizaron a los indígenas con sangre y sadismo. Por eso mismo, estos veían en ellos la representación de la maldad pura, deberían de ser el mismísimo diablo. Y es así como ha nacido la leyenda del charro negro en muchas poblaciones de México. No sabemos si el diablo está allá abajo escuchándonos, si tenga cuernos, cola de dragón, sea de color rojo, patas de cabra, tengo un tridente, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la maldad existe y que a cualquier persona en cualquier momento puede poseerla, encarnando al mismísimo diablo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen o no creen en el diablo? ¿Le tienen miedo o no? Déjenme aquí abajo sus comentarios y recuerden que estamos en History Latinoamérica. Por favor sigan viendo los capítulos de los viajes con Oxlack y recuerden que cada jueves tenemos nuevo video. Así que los espero todos los jueves. Mi nombre es Oxlack Castro y juntos somos la Legión Oxlack aquí en History Latinoamérica. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Soy Oxlack y por un año he estado dentro de History Latinoamérica con mi serie web Los viajes de Oxlack. Si ustedes no han visto los capítulos, los invito a que los vean. En la descripción de este video les voy a dejar el link para que vayan y los chequen. Mi serie está por terminar. Por eso quiero pedirles ayuda a todos ustedes. Para que History pueda hacer una segunda temporada conmigo. El reto es que todos se vayan y se suscriban al canal de History Latinoamérica y lleguemos a 500 mil suscriptores, solo faltan como 125 mil. Si logramos eso, seguramente History Channel podrá hacer una segunda temporada de los viajes de Oxlack y la legión Oxlack seremos aún parte de esa gran familia History. Así que les pido el apoyo a todos ustedes para que vayan y se suscriban. En la descripción de este video les voy a dejar el link. Vamos por ese reto de 500.000 suscriptores. Mi nombre es Oxlack Castro y espero disfruten este video.